Hola. Buenos días. Bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. mirad. Vamos. No es Amazon, ¿vale? Este paquetito me viene de parte de, de Mercedes Piquera, del canal La Libélula Scrap D. Si no la seguís, seguidla porque hace unos álbumes que quitan el hipo. Unos trabajos súper preciosos. Entonces yo quedé con ella en que íbamos a hacer un, un inter para, para Navidades y me lo ha mandado y estoy abriendo el paquete porque aquí estoy así, ahora mirad, y esto es lo que ella me ha mandado en su paquete de navidad voy a sacar los paquetitos y vamos a, vamos a abrir lo que Mercedes me ha mandado, me ha llegado ahora vale y entonces digo voy a abrirlo pues vamos a empezar por ejemplo por este que es chiquito es eh, del canal La Libélula de Scrap, de Mercedes Piquera que ya os digo que hace unos trabajos, unos álbumes preciosos, me encanta, hace álbumes y entonces pues creo con ella que vamos a hacer un inter de Navidad, el año pasado también que lo hicimos y hoy me ha llegado el, el paquetito de ella vamos a abrir este, a ver si podemos, no se la puede salvar nada de café, pero bueno, tiramos de aquí y mira, viene con su esponjita vamos a ver y me ha mandado esta cajita que pone Feliz Navidad mira, y viene con un arbolito y un twine y la cajita viene decorada vamos a abrirlo ah también trae una estrellita eh que no la había visto porque pillaba debajo del del twine vamos a abrirlo y mira <risas> muchas gracias me daré cuenta de ello muchas <risas> gracias pero luego hombre hombre, no te postre Vamos a abrir otro Que lo vamos a abrir por aquí A ver Tengo que decir que yo la verdad es que no soy mucho de, de, de chocolate Yo los dulces me los tomo para merendar o por la noche Por la noche también Y ella lo sabe por este y de postre Porque... Pero así normal que me pierdo mucho chocolate no. Pero ahora la navidad de que ya están los moncharris Bueno, te este un es el pero no lo Vamos, mirad Aquí lleva otro paquetito Que también viene envuelto En pompita Aquí sale un pompón Y mirad que me ha mandado Qué chulo Una piñita Estrellitas, cristales de nieve. Y aquí que también creo que hay nieve. Mira, qué gracioso. Mira, qué gracioso. Está súper bien. Es súper chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Mira, el pompón. Qué chulo. Muchas gracias, Mercedes. Está chulo. <ríe> y me ha mandado una bolsita que pone... Me gusta la bolsa, la bolsa para reciclarla, por supuesto. Esto reciclamos todo. A ver, que no sé lo que es esto. Pues le preguntaré. Parece como como un, un farol, puede ser. No, no sé. Algo que ha troquelado ella o no lo no sé. A ver si viene alguna pieza. No. Se pues lo preguntaré. Parece un farol, ¿verdad? Yo es que tengo muy poca imaginación. Pero parece un farol. No tengo ni idea, le preguntaré. ¿Qué es? Muchas gracias. La bolsa me encanta. Y si lo de dentro no sé lo que es, pero ya te preguntaré. Muchas gracias, Mercedes. Y esta para claro? picar Vamos a abrir otro. Mira, voy a abrir este. A ver qué es. Será, será. A ver. Que va así. Por aquí. Que no quiero romperlo para apilar, se vale. A ver. ¡Ah, qué chulo! mira esto es eh, como polipiel, pero decorada. Mira qué bonito. Esta de corazones. Qué guay, me, me gusta. Y esta es de sirena. Alá, ¡Qué chula! ¡Qué bonita! Pues son muy bonitos, ¿eh? ¡Qué chulo! Están muy, muy bien. Muy, muy bonito. ¡Muchas gracias! ¡Qué chulo! Me gustan mucho. ¡Muchas gracias! Esto lo voy a poner con la otra. que Quiero hacer una cosilla. <coughs> Mira, en el intercambio quedamos. En que íbamos a hacernos un álbum. Que dijo ya un álbum y yo dije una pocket, vete y entonces hicimos las dos cosas un álbum y una poque vale y esta debe de ser si no me equivoco debe de ser la pocket sí sí que lo es mira aquí está la pocket de navidad creo que es la primera porque que ya hace vamos a ver si esto lo abro así mira qué bonita creo que sí Veis que viene con un tag creo que esta es la parte de atrás creo, no estoy segura viene con este tag que es de Papá Noel esta parece que está a ver. es que no sé cuál es la parte creo que está bueno, este es el tag que ya lo he visto y esta sería la porque sí, ¿no? que pone ahí Susurro del Papel Aquí, ah, aquí le ha metido eh, la lista de deseos, mucha salud, ser felices, dinerito, como no, ser mejores personas, no perder nunca la ilusión. Y me ha mandado estos dos dai. Mira, qué bonita. Este tag es muy chulo. Y aquí dice feliz 2021, próspero año nuevo. ¿Vai? Y viene con este tassel y, y esta estrella se la ha puesto aquí, muy bonita mira me ha metido un, un clip y por aquí es este clip veis me ha metido este trocito de hilo también y está muy chula mira qué bonito y este es el otro tag que venían por ahí este muy bonito muy, muy chulo. Y es que esta venía doble. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Porque esta es la cartita. Dice que nunca había hecho una Poké Letter. He sufrido bastante porque quería hacer algo bonito. Ni siquiera sabía que lo tenía que rellenar de cosas escritas. Espero que sepas perdonarme. Como siempre, está hecho con mucho cariño. No, sí, está muy bien. Oh, que para, para ser tu primera Poké. Mira, me ha metido estas dos. dai Oroba, pues sí que está muy bien yo no he metido nada escrito yo lo he escrito lo he hecho en una tarjeta de navidad mira qué chula está muy bien a mí me gusta muy muy bonita no creo que me haya metido más cosas ah pues sí Dice, tú de que eres de rey o de papá noel yo soy más de papá noel porque los niños pueden disfrutar durante todas las vacaciones de su regalos. recuerda cuál fue el regalo de navidad más bonito de la infancia a mí me regalaron un parchis con 14 años. Pues yo sí. Una de las cosas que más recuerdo que disfruté como una loca fue una peluca pelirroja de la señorita Pepi. Porque yo quería ser pelirroja. Y con mucho rizo. Y ahí que iba yo por la calle con mi peluca de la señorita Pepi. Más feliz que una perdí. La edad no me acuerdo muy bien, pero sí. Sí, eso me gustó mucho. Me encanta, pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Es muy bonita, ¿eh? Esta es para mi colección. Muy, muy chula. Esta para mi colección. Y vamos. Ah, pues no voy a cambiar porque es que esta se me resbala. Vale. Y vamos a abrir, vamos a abrir su último paquete, que es el álbum. Muy, muy chulo. Mira, a, a romper el papel. Y, mira. Es que lo pongo aquí. Y vamos a ver el álbum que debe ser mal ¿vale? ya os digo que me mercedes mmm, vamos mira yo sé mira este es el álbum que me ha mandado me lo ha cogido aquí con estas argollas veis esta que vienen tres viene cerrado con un lazo con un lazo de reno y de ideal alce y mira esta sería la portada veis con una shaker con un renito muy chula se abre y aquí le ha metido todo lo que ha querido y más mira qué gracioso qué bras más bonito son muñequitos de jengibre y son sí sombra son qué bonitos son muchas gracias me encantan qué mono Mira, me ha metido este encaje, qué bonito, eh. No lo voy a deshacer entero. Mira, qué bonito. Qué bonito y el tacto, que tiene muy buen tacto. Muchas gracias, Mercedes. Qué bonito es. Qué bonito, qué buen tacto tiene. A ver, aquí me ha metido, vale, esto es poquito. Aquí me ha hecho, Taj. Mira. ¿Veis? Este es otro. Mira qué bonito. Este. Hello. Y esto. Muchas gracias, Mercedes. Qué bonito es, ¿eh? qué fino. Me gusta el color de la cartulina y todo. Qué bonito es. ¿eh? Y después me ha metido esto, que esto lo hace ella con una carpeta de embossing 3D. Qué bonito es. Y mira lo que me ha hecho. Esto es metal, repujado. Con la... ¿Veis? Mira, qué bonito. Son... A ver, que lo voy a poner aquí. Mira. Son flores. Qué bonito. Y anda que me ha mandado poco. Son florecitas, qué bonitas. Muchas gracias. Qué mona. Sí, estos son con las carpetas en 3D bonitas son me gustan mucho son muy chulas muy muy bonitas muchas gracias me gustan un montón Esto no voy a meter. lo voy a poner en una cajita no sí mejor voy a meter en una cajita porque si no se me vaya a estropear mira esta sería la página donde venía pegado todo eso este el reverso chulísimo también esta la siguiente página que le va llenado también de cositas mira qué mono ah, qué bonito son gorritos de papá noel ¿eh? mira Fibra rojo, qué bonito. Oye, qué bonita la, el este. Qué chulo es. Mira qué mono. Qué bonito. Muchas gracias, yo no tengo estos bras. Me ha metido más tassel. Esto se lo quito, que esto me ha gustado un montón. Mira. Ah, qué bonito, ¿veis? Aquí lleva un... Hecho a mano. Un cristal de nieve y mira me ha mandado pues algunos tags <coughs> hecho ya veis y este que pone feliz felices días no qué bonito muchas gracias a ah, esto que está muy muy bien que me dijo quieres que te haga algún troquel y ella tenía este troqueles que son como de álvaro y mira me lo ha hecho en chipboard Qué bonito esto no los voy a sacar son ramas secas y me gustan un montón muchas gracias mercedes qué chulos son estos me gustan y también estas de hojitas eh, había unas que yo tenía y otras que no y entonces le dije hazme de estas y mira me ha, me ha hecho en verde la hoja muchas gracias esto lleva aquí un bolsillo esto lleva aquí un bolsillo para poner en lo que nosotros queramos el papel de ho, ho, ho. Pasamos. Y aquí me ha hecho... Mira. A ver. Anda, mira, me ha mandado este acetato de 6x6, muy chulo, con, como con nieve. Muchas gracias. Qué chulada. Me ha mandado también troqueles. A ver. Estos troqueles, mirad qué bonito. Estas hojas. Estas hojas son chisboas ¿no? O son troqueles, no lo no sé. No, son chisboas. Y troqueles también ha mandado, pero mirad qué hoja Qué bonitas son, mirad. Uy, hay chiquitas. Con foil y más grande. Y mediana Hay tres tamaños. Qué bonitas son. Qué guay. Qué chula y después me ha dicho bueno, pues tropeles de... Esto lo veré yo bien luego, pero son de... Pues yo no sé si esto, también aquí hay... Ay, sí, para que yo te el árbol, mira, hay muñe... muñecos de jengibre, esto es otro chivoa, que es una piña, ah, qué bonita! Mira, qué bonita, ¿eh? Ahí, de esto, Cervatí, un ciervo, eh, bastante de caramelo, la estrella Bueno, bueno, oh, mira, esta de la estrella, esta estrella todas las que yo tenía... Estas están hechas como en goma, ¿eh? Madorada. Esa estrella no tengo yo tropel. y todas las estrellas que tenía, está tipo así, todas las estrellas las he gastado que los trabajos te han sí, acero. Así que si encuentro ese troquel me lo voy a comprar. Porque la gusta muchísimo. ¿Ve? Muchas gracias a Mercedes. Muy chulo. Y después me ha mandado... A ver, esta... Ah, espera, espera, espera, espera, espera. Que viene otra hoja de acetato También con nieve. ¿Veis? De 6x6. 6. Y después me ha, me ha troquelado... ¡Ay! Botones y carretes de, y ovillos de carretes de, de hilo, mirad en chipboard también ay qué guay esto será un mil, ¿no? porque no creo yo que utilice que pueda troquelar este cartón muy guay, claro, yo creo que sí y después me ha metido troqueles de hojitas, mirad en dorado, hecho a mano ¿veis? esto me lo ha troquelado ella son muy chulas muy muy chula visita su canal porque hace ya os digo que hace monería eh mira son muy chulas y el dorado es muy bonito muy muy bonito estas hojas y después me he mandado servilletas mira esta de la potencia una dos y tres y cuatro mira qué bonita esta yo no las tengo eh qué chula este sería el otro papel y aquí uy que pone Merry Christmas ah pues el otro vendría pegado en el otro bolsillo y se ha despegado me ha mandado más troquelado de hojita ¿veis? en verde y me ha mandado mira guasi. estos son en Chihuahua eh, que me ha mandado ay, lo, los marcos de fotos esto es un bis seguro mirad veis marcos de fotos y esto que es como para poner como esto para poner letrero veis y están hechos en chisboa que son buenecitos son duritos ¿eh? que chulo Y por último me ha metido esto que yo creo que es un sello de una máquina antigua de escribir chulísima esta máquina la tengo yo era de mi padre muy muy chula y le ha faltado una cosa que no me ha mandado y me dijo que me iba a mandar Ah mira me ha hecho aquí este es su sello veis que hay con lacre una libélula qué bonita Preciosa. Muy, muy bonito el álbum. Sí, señor. Pues le ha faltado que le dije. Hazme troqueles de la cabeza de alce de un troquel que ya tiene de Sisi y se la ha olvidado. No me lo ha mandado. Venga, Me ha encantado todo, pero todo. Muy, muy chulo. Muy, muy bonito. De verdad, la poke está preciosa también. Me ha encantado todo. Esto me ha gustado un montón. Los marcos de foto. Me está pegando un la cabeza. Me ha gustado mucho esto, y más hecho así en cartón, es, es lo ideal, la verdad es que sí. Pero esto tiene que ser, no, digo, un el big, o, o de los kilo y los frappelin, no que la esto, no. Y aquí están los... Vale, lo diré, los... las cositas estas, los Que Yo la verdad es que los guasi no... Mira, no le doy mucho uso, pero muchas veces me hacen falta... Y no los tengo ¿Veis? Y mira que tengo algo así ¿eh? Mira este que bonito Así en verde como tornasolado Este me ha encantado Esto que parece tela Este es precioso, eh qué bonito Y estos Muy chulo qué bonito, y este también, este también yo lo, lo utilizo mucho Este me ha gustado un montón Muchas gracias, me ha encantado todo Es que estoy mirando todo porque me ha encantado De verdad muchísimas muchísimas gracias que me ha gustado todo mucho espero que lo que yo te mate también te guste. este me ha gustado un montón y yo hay que quitárselo porque sabes qué pasa que se va pegando en todo se me ha pegado en la servilleta y no en las fotos mucho muy chulo todo todo todo me ha gustado un montón muchísimas gracias Mercedes pasaros por su canal ya os digo que es la libélula scratchy <coughs> que hace unos álbumes muy bonitos que lo mismo cose que lo mismo pega, que lo mismo troquela, que lo mismo, vamos. Tiene varios tipos también muy bonitos de encuadernaciones, para que las veáis, sobre todo las que estáis empezando. Y bueno, aquí os dejo todo, lo... muchas gracias por los bombones. Aquí os dejo todo lo que he recibido. Espero que os haya gustado tanto como a mí. A mí de verdad que me ha encantado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Chao, cuidaros.